Hacen ya rico te veo Ya resuelve ya La Ica tuve y Mani Acero Porque primero Naciendo así, voy mi guay preparado, para que mi miro, que la pesa, y pesa, pero, rico de veo, ya nace se ve y agua. No menos interés o sea, me más fuerte. Ciega tu añeja, y con mi se debe, añando se le cobre, como cante mala tristeza, nacemos así, pico mi princesa, niña y te pico si nivel, si era un y se aguantan si el destino lleva el pan de letra jume la a llever o a aceite a cober y en bojorepe se ganaba la jaume en botete se le de se ser un dirazo Oh, Y ya salen de ahí, o donde a jugar y ya espejo Ani te coge ahora y moja huirá y ya puzando Se coro de llama, de vellete le me el ventaja De la repensaba, de escribir y volvese a llevar Talle ya libro peda y porín de la eja y ya. Tan de gusta a y poco fuego a cumplir agua. Andiremos a hacer rabas a tao pende idea. Uy, oye, te da con la esperanza mano agua. Se agua se la perdí y en ánimo hay Porque ese soltero ayudó a se gustó beba. I'm yeah. yeah. Que se hay coge la guía y temase de la del de andén De la acera y culo ya de guapa Pa' manemba esta jala se de coge Si no hay te de ina que se hay coge la guía Y temase de la ñañón de De la acera y culo ya de guapa Pa' manemba esta jala se de coge ya está y te más se que en y y decisión en el nivel ya está te, ahora más se quedan, taba, y, y, taba, y te ya más a lo de decisión, más se, se que y Era <música> Eres como bobingo la se gusta beba la de cariño sarazas en nivel Eres como bobingo se la se deseo la se goa, pinaco anda y supe hacer Se ama, se mojo, no, se te peña Hello! Hello. ¡Peso, yo y y ¡Ya va a estar! ¡Ya va a ¡Ya a a a ¡Ya ¡Ya corre y me cuña a de me y me le a el mundo y sabe para y a a Vería y cono, o pues tan a no hay Se cambando los esalve y más, la llevo más a la calle, que de que ande. Hay de de se sumi. día ella va a te años de una Te llamo vida mía para calmar mi dolor Fuiste vos mi prenda amada, el encanto de mi vida El amor que no se olvida cuando se ama de verdad Pero en esta soledad tu recuerdo inolvidable Más aumenta mi martirio y me hace sufrir Se ama de verdad, pero en esta soledad, tu recuerdo inolvidable, más aumenta mi martirio y me hace sufrir. tu despedida, te alejaste bella flor en mano busco a que soy que vislumbra mi ternura con su Que ya dicha pasada, tu sonrisa, tu mirada, el jardín de mi pasión, te llevo en el corazón para siempre en vida mía, quizás el destino un día se acuerdes de dolor. Que desnumbra mi ternura Con su polvo al lado el sol